Bueno, familia, os vamos a enseñar un poco lo que es el pan de cada día de por las mañanas, porque aquí parece que lo importante sea la carrera, cuando lo importante es la parte electrónico magnética para lograr que nos funcione el streaming, con lo cual cada mañana encintamos la batería que hemos estado cargando durante la noche anterior, la GoPro que también hemos estado cargando durante la noche anterior y aquí llevamos modem que como veis... Aquí ya está funcionando, tiene las seis tarjetitas que le están dando, me cargo el modem y ahora tenemos que hacer la sincronización de teléfono con la GoPro y empezar el directo. Como veis aquí le hemos dejado un espacio para que nos entre el cable y así como la batería de la GoPro no dura tanto rato, pues ya va cargando. Parte más importante del día, ponerse el auricular y a llamar a mariachi por eh, los datos de la wifi que nos va directamente por el modem y venga a llamar a Mariachi para ver que me está viendo en la cámara del streaming, que ya está funcionando, que me oye, que todo funciona y que lo tenemos todo emparejadito a 10 minutos de empezar la etapa. O sea, ahora sí que ya empezamos a ir un poco. A ver, fijaos que hoy la dislexia del San Juan ha hecho que yo no me haya acordado que tocaba cambiar. Eh, míralo, míralo, <risa> enséñalo, un poquito. Actitud, ordain. a ver por detrás, qué pone por detrás la tormenta vida fucking storm y yo me he liado y me he dejado puesto el de simbolitos pero bueno en cualquier caso hoy estamos de estreno link aquí abajo está ready o no estoy ready, estoy ready ready me va a matar me va a reventar hoy también me vas a reventar hoy toca mucha bajada uh, uh, uh, uh. o sea en lugar de reventarme subiendo que también también me va a reventar bajando por cierto, si no visteis las tres estampaditas de ayer, os dejamos el link por aquí para que, pa que lo gocen, lo disfruten, para que, pa que, pa que lo... ¡Vamos allá! ¡Evita! ¿Está grabando o no está grabando? ¡Estoy grabando, Paru! Choca la cámara contra cámara. que vienen por detrás. Uy, me está hecho una filmmaker. Epa, epa, epa, epa. Mira los que se han puesto aquí en mitad del camino y no se apartan. Claro, dicen, pero si esto es mi casa, el intruso eres tú. Espérate que me caigo. Epa, epa, epa. ¡Hija! Venga, a la... mira, no, no. ¿Es aquí? Están aquí en medio aquí? y no se quitan. Venga, hasta luego, vaquitas. Hasta luego. ¡El vaquilla tú! <risa> bueno familia, no sé si estáis vosotros tomando el desayuno o qué estáis haciendo, pero mira qué... Pedazo de vistacas que tenemos por aquí Está difícil poder hacer Retransmisión Daily, Twitch y todo lo que haga falta Y OnlyFans, pero lo vamos intentando Mira, dale, pita, hay un poquito de Bueno, no, mucho no, que voy a una mano Mira, dale... hostia, que fuerte está Entonces, a la de tres, a la de dos Y a la de uno, aquí alrededor Tenemos un laguito Dale al dron y al seguimiento Que nos ha pela Y que ha hecho mar De restar sitio. de meter en una excursión, que esto, como dices que es esto? Esto es como el rocío, cuando alguien viene y dice que no queda cerveza. Es que, por algún motivo, todos, pero grupos separados, ¿eh? Nos hemos metido por el camino equivocado, que los que tenemos ahí delante, no, no, es que hemos llegado abajo y por ahí imposible. Y es verdad que llevábamos un ratito sin marcas, pero somos cuatro grupos distintos, pero por separado, como coño? Nos hemos metido todos este viaje de dos kilometracos para abajo y ahora para arriba. Fíjate, mira. Uf, mira, aquí está la marca y nos hemos comido una marca que está colgada en una rama. Mira, aquí está, aquí está. Una marca en una rama y ah, aquí no la hemos visto. Literal. Y ahí estaba la marca. Locos, qué pedazo de caída que tenemos. Ay, que aproveche. Me mira, mira, mira. Aquí. Go, go. You like it? No, you, you, so it you. And you paid for that race? No, no, no. <laughs> well, well done, buddy. Well done, well done. Wow. ¡Mirad, eh? Mirad por aquí. Mirad por aquí, qué caída, ¿sabes? O sea, dice, ay, que me voy, que me voy, ay, que me quiero morir, pues mejor no te muera, venga. Dale para adelante. Aquí la cámara del directo, aquí la batería extra y el perfil de etapa. Y aquí el mordem. El mordem de mordor. Venga, vamos en subidita. De momento el directo está yendo de puta madre. Hostia, ayer en total 30.000 personas. Yo creo que hoy lo superamos. Venga aquí abajo a con todas las etapas. ¡Evita! ¿Eres Evita Perón? Evita... No. Eh, evita, Esperan. Caer, Esperan. evita caerte mejor. Evita el peligro. ¡Vamos para allá! Venga, hostia, ¿cómo sube esto? Mira, mira, mira, mira. Al menos aquí ya no hace sol. No da la sombrita. Y nos vamos para arriba. Uh. ¡Madre mía! Estamos aquí subiendo el story, estamos retransmitiendo en directo. ¡Epa! Esto es la polla, mira. cena atormentada! Pero, pero, ¿por qué te, te lo estás quitando de la verdad? ¿De dónde vienes? Vengo de, de mando un masaje. ¡Echa un cagarrillo. Estás seguro que tú quieres. ¡Te Has quedado un meñico. Pero si te lo vamos a sortear y no había papel. No lleva badana. o sea, ahora lo que lleva es el forro que se ha dejado por dentro y espera que os enseñe un poquito. Aquí está el modem. Mira, para los que preguntáis, oye, el modem que pesa 4 kilos. Bueno, aquí está el modem. Mira qué pedazo de modem. Y aquí tenemos un poco los habituallamientos. Hi, morning. Thank you for for your job. You're doing great. Thank you very much. Thank you, we really appreciate that. Mírala, mírala ahí. Epa, epa. Aupiii, pantalonetica buena. Bueno, y ¿cuándo montamos una discoteca móvil? Ya mismo, vale. montando. Vale, mira. La... Ella de bailarina y yo de cantante. Ya está. Uh, oh, let's go. But it's like a kind of romantic song, right? Romantic. Think, oh, so you're in love. Oh, sí. ah, okay, crazy people. <laughs> Thank you. Hostia. la gente es brutal, a la que te pones a reírles un poco, uh, se ríen contigo. La gente se lo flipa y ahí, dice, pero estos dos colgados. Pues estos dos son dos tan veniosos, son melijos. Voy a dejar el de la carrera de extremo de la Payne. Venga, por pues el link, link a Twitch. Aquí abajo. Vamos allá. Es la ministra de turismo de España y sí. eh, Pedro Sánchez ya le ha dado el papel. Por favor, señores de la Vera, ¿sabes? me tenéis que patrocinar en algo, yo que sé, unos jamones o algo. Y como dicen, si es Vera es Vera y si no es Vera es ventrobata. Pues vamos allá. Joder. Hostia, qué italiano, italiano no Italiano. ¡Vaya, vaya, chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿De ¿De aquí? De aquí, sí. Ah, ok, ok. Sí, ¿Y sí. cómo que hablas español? Ah. Ah, a little bit. Poquito, okay, ¿sí? <laughs> perfecto. Thank you. See you later. Muy bien, muy Venga, bien, muy bien. vamos para allá. Viva. Vamos para allá. ¡Aupi! Pantaloneta. De cinco horitas y media y de una perdidita guapa para ponerle un poco de emoción. ¡Aupi! Hola, bienvenidos. Muchas felicidades. Sí, bueno, aquí andamios. ¡Aupi! ¡Aupi! ¡Aupi! Bueno, aquí estamos. Hoy, hoy se nos ha hecho un poco bola que hemos tenido que solucionar unas cuantas cosas. Pero, pero los que no se han perdido, ellos se lo han perdido Eso, ¿por qué? Por la misma inscripción A ver, los que vayáis a una carrera Haced kilómetros de más Dale. Que ahí el dineret Claro, claro ¿No? ¿Ya, ya que, Nosotros ya que pagamos el otro día, Ya que han pagado ¿no? la inscripción, pues claro, eh, claro. Hay que darle para adentro mañana Grande, mañana. otra para adentro Venga